Una vidente dice que un jugador del mundial va a tener un accidente. Se trata de Moni Vidente, una señora tarotista, que en este mundial estuvo tratando de hacer algunas predicciones. Y eso es algo normal, estuvimos viendo varias personas que dicen ser tarotistas, videntes, adivinos, y estuvieron tratando de predecir quién iba a ser el ganador del mundial. Pero esta señora fue más allá y dijo algo que todavía es más alarmante. Y es que estuvo tirando las cartas y dijo que en este mundial un jugador muy conocido iba a perder la vida. Según la tarotista va a haber un accidente y va a fallecer una persona muy importante en el mundial. Además agregó que la víctima puede ser un jugador de fútbol entre los 30 y 37 años de edad. Y entre ellos podrían ser Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar. Sobre el accidente, Moni mencionó...